queridos amigos y ahora acaba de terminar un espectáculo de magia y yo me quedé con la boca abierta profesora a mí me encantó estaba a cargo de sebastián y adrián dos magos para llevarse los dedos chicos muy buenas tardes muy buenas tardes cómo estás bien muy bien aquí disfrutando de gran canaria accesible estamos diciendo que yo desde aquí estaba mirando el espectáculo que estaban haciendo y la verdad que me encantó pero me gustaría que ustedes nos dijesen desde la magia desde el espectáculo cómo podemos nosotros contribuir a una mejora para que gran canaria sea más accesible bueno, yo creo personalmente que la magia nunca debe faltar en ningún hogar, en ninguna casa, en, en, en ningún lado. Yo creo que nosotros vivimos, pensamos con Sebastián, mezclando la imaginación y la realidad. Yo creo que un poquito de magia no viene mal para que Gran Canaria sea accesible. Y sobre todo mucho buen humor, mucha buena onda, mucha diversión, sonrisas y pasarlo bien antes que nada. Porque cuando hay una sonrisa no hay lugar para un, para malos pensamientos ¿verdad? Y, y cosas malas que pueden suceder o no. Totalmente de acuerdo. Yo, o sea, a través del humor, a través de la magia, a través de la imaginación, podemos trabajar mucho más a gusto, ¿verdad, profesora? Por eso que no paro de reírme, porque podemos hacer un montón de cosas. Y si podemos sonreír, qué está triste. Si podemos imaginar cosas, porque está sentado. Chicos, muchas gracias por el trabajo que están gracias. haciendo. Gracias, ¿sí? Y esperemos que sigan disfrutando. aquí hay un montón de actividades inclusivas para todo el mundo. Así que aquí en las canteras, no dejen de venir, ¿eh? Nunca. No, no, Nos vemos por aquí por las canteras. Gracias, Dios. Por una isla sin barreras, ¿eh? Sin barreras. 是